Vamos a empezar con un repaso del presente. ¿Cuándo usamos el presente? Usamos el presente para hablar de algo habitual. Hay verbos regulares e irregulares. Primero, vamos a enfocarnos en la conjugación de los verbos regulares. ¿Cómo formamos el presente? Recuerden que los verbos en español terminan en AR, ER, EIR. Ejemplo: hablar, aprender, vivir. Para formar el presente, primero hay que quitar la AR, ER o IR y agregar una de las terminaciones. Ejemplo. El verbo hablar. Tenemos habl. Esta parte, quitamos la AR y ponemos la terminación. Aprender. Otra vez quitamos la ER. Aprend. Y tenemos la terminación. El verbo vivir. Quitamos la IR. Tenemos VIV y agregamos la terminación. Ahora, vamos a ver las terminaciones. Para los verbos regulares que terminan en AR, yo añadimos O, tú as usted, él, ella, A, nosotros, nosotras, amos, vosotros, vosotras, ais, Ustedes, ellos, ellas, han. Vamos a ver cómo hacemos esto con el verbo hablar. Recuerden, tenemos que quitar esta parte, la AR, y agregar una de las terminaciones. Yo hablo. Tú hablas. Usted, él, ella habla. Nosotros o nosotras hablamos, vosotros, vosotras habláis, ustedes, ellos, ellas hablan. Vamos a mirar ahora los verbos que terminan en ER. Otra vez las terminaciones. O, es, e, hemos, eis, en pero vamos a verlo con un verbo el verbo aprender recuerden que hay que quitar la er y añadir la terminación correcta yo aprendo tú aprendes usted él, ella aprende nosotros nosotras aprendemos vosotros vosotras Aprendéis. Ustedes, ellos, ellas. Aprenden. Vamos a ver ahora con los verbos que terminan en IR. La terminación O, ES, E, IMOS, IS, EN. Pero vamos a verlo con un verbo, con el verbo vivir. Yo vivo, tú vives, usted, él, ella vive, nosotros, nosotras vivimos, vosotros, vosotras vivís, y ustedes, ellos, ellas viven. Una vez más, aquí tenemos los verbos, recuerden que terminan en AR, ER, o IR, la terminación con yo, aquí lo tenemos, tú, otra vez, usted, él, ella, aquí lo podemos ver, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Bien, ahora a practicar.